Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno queridos, hoy 21 horas, anuncio así rapidito eh, Hoy 21 horas va a haber en mi canal de Twitch Una competencia por 7 días de cuenta premium Básicamente lo único que tienes que hacer es estar en el directo y darle follow, claro que sí, ahí a la, a la campanita, del corazoncito de seguir en mi canal de Twitch que tienen justamente aquí al lado No tenés que, a ver chicos, porque muchos tienen la duda de que si Twitch hay que pagar, no hay que pagar, es raro, no me acostumbro, no sé lo que es Bueno, Twitch es una plataforma igual que YouTube, pero dedicada más que nada, entre otras cosas, al gaming, bien, al juego eh, a los juegos en general Entonces no tenés que descargarte nada No tenés que hacer nada Solamente si estás en internet A ver, desde un celu también lo podés hacer Podés entrar a la página de internet Y ver el directo desde ahí eh, entras a twitch barra nando guión bajo capo Es mi usuario eh, Me podés a, escribir Que se escribe como susurro ahí Se dice como susurro Podés eh, darle follow, claro que sí Y si también tenés ganas te podés suscribir Eso ya es una cuestión Que suscribirse ahí sí cuesta dinero pero si no, es totalmente libre y gratuito Es igual a YouTube, es exactamente igual eh, Pero incluso la plataforma es, es mejor Porque está diseñada para, para aquellos que nos gusta el gaming bien Entonces como les dije, hoy 21 horas de Argentina Sumate, si quieres ganar una semana de cuenta premium Y si somos más de 50 personas Puede que haya otras sorpresitas por ahí eh, En agradecimiento a todos ustedes pero bueno amigos, eso, eso en primer lugar. Y segundo lugar, lo que sí también quería decirles es que esta bestia que ustedes están viendo aquí, este 703.2, el 703 703.122 milímetros, eh, también vamos a estar más adelante, no hoy a las 21. Hoy solamente es por los días de cuenta Premium, por la semana de Conta Premium, y somos más de 50, una sorpresita, aparte, este 703.2, otro día vamos a estar haciendo también seguramente algún tipo de evento para que puedan conseguirlo. Todo esto gracias a la gente de World Gaming que nos está haciendo llegar este vehículo. Así que realmente se agradece. Agradezco a la empresa la gentileza que tuvo para con todos nosotros eh, para que podamos divertirnos. Y de paso encima de, de la diversión van a poder llevarse esta bestia tanque premium de tier 8 que está muy muy muy pero muy que muy bueno así que bueno amigos ya saben por un lado hoy 21 horas de argentina ya sabes sumate al directo es gratis no tenés que hacer nada simplemente tenés que estar ahí y tenés que tener ganas de divertirte y pasarla bien vamos a una competencia y el que gana se va a llevar una semana de cuenta premium si traes algún amigo algún conocido haces la voz haces correr la voz y somos más de 50 puede que hayan Dije una, pero puede que haya más de una sorpresita Eso lo vamos a ver, depende de la cantidad que seamos Así que bueno amigos, sin más Me despido, recuerden que después Más adelante vamos a estar haciendo algo Por este 703.2 también eh, Que es una animalada Besos, cuídense y nos vemos hoy A las 21 en Twitch nando bajo capo. Chau chau